De Roberto Pairo, hoy leeremos «La existencia doble», un cuento imprescindible de Pairo. Veremos cómo un pobre carpintero, cansado de trabajar y del tremendo esfuerzo que ha de hacer para sacar a su familia adelante, hará un trato con el demonio y se hará rico de repente. El cuento trata de las diferencias entre pobres y ricos sus pros y sus contras, y decididamente aquel carpintero, después de conocer y vivir como un rico, decidió romper el pacto con Satanás y volver a ser como siempre había sido, porque sólo así se disfrutaba de la familia, de los amigos y de la vida plenamente. Y ahora damos comienzo a este cuento que espero que te guste. Doble Existencia Un cuento de Roberto Pairo Así, pues, preguntó Arturo, ¿hay siempre ese antagonismo entre los ricos y los pobres y viceversa? Sí, dijo el anciano, o, por lo menos, no he visto más que excepciones durante toda mi vida. Y también esa rara opinión de mi madre, cuando tenía más años que los que tengo yo ahora, y los cabellos tan blancos ya como el copo de algodón. —¿Cómo lo sabe usted? —preguntó Luis. —¿Cómo? Porque siempre me relataba un cuento, un cuento raro que, según ella debía llamarse, la existencia doble. —¡Veamos el cuento! —¡Veamos el cuento! —exclamaron todos. —Es largo. —Es difícil de contar, y quién sabe si acierto en mi ignorancia. Mejor es que calle. —¡No, no, que lo cuente, que lo cuente! —entonaron el coro. —Si tal es el deseo de ustedes, quizá, pero quizá se arrepientan. No olviden que el cuento era relatado en aquella época por una mujer pobre que hoy lo es por un hombre más pobre todavía y que los que carecemos de fortuna, los que nos vemos obligados a trabajar hasta la edad más avanzada de la vida, tenemos mucha hiel que verter sobre los ricos. —¡No importa! —dijeron unos. —¡Mejor! —exclamaron otros. —Siendo así, comenzaré mi cuento, pero les ruego que no me interrumpan —dijo el anciano, componiéndose el pecho— y paseando la vista enrededor, mientras el más profundo silencio reinaba en la sala. Allá en lejanos tiempos, cuando los pobres no pensaban porque no tenían libertad para ello todavía, cuando ciertos hombres eran señores y esclavos los demás, habitaba en una ciudad populosa un humilde carpintero, acompañado por su mujer y dos hijos pequeños que, si le daban alegrías pasajeras, constituían para él una pesada carga, una fuente de disgustos nunca concluida. Una noche en que, solo en su taller, se quejaba de su suerte, envidiando a los ricos y maldiciendo por su destino, mientras trabajaba afanoso para ganar el pan del día siguiente... Sintió de pronto que una mano ruda daba dos golpes en su puerta. Se dirigió a ella, pero antes de que pudiese abrir, se halló frente a frente con un hombre todo vestido de negro, cuyos ojos relucían extrañamente en medio de la semioscuridad del taller. Juan, que así se llamaba el carpintero, Contempló con asombro al recién llegado, vio sus ojos chispeantes como ascuas, sus manos velludas, negras, espantosas, sus largas y retorcidas uñas, y dijo para sí, dando diente con diente, «Este caballero debe ser el diablo». Y el diablo era así, señores, aunque ustedes no lo crean, porque jamás lo han visto aparecerse a nadie» en el diablo que se presentaba a tentar al carpintero para llevarse su alma a las cavernas infernales. Así me lo ha asegurado mi madre, cuando ya era anciana, aunque luego me decía que solo se trataba de un apólogo. Yo no sé lo que quiere decir esa palabra, pero supongo que ella se refiere a las apariciones del demonio. En fin, aquel enlutado era... Satanás en persona. «Sí, soy el diablo», dijo el desconocido, contestando a los pensamientos de Juan, cuyo temor aumentó más aún. «Soy el diablo, y como me he propuesto protegerte al oír tus lamentaciones de esta noche, a saber cuánto envidias a los ricos, he acudido a ti para darte una fortuna». «¿Una fortuna?» —exclamó el carpintero, cuyo miedo desapareció ante la mágica palabra. —¿Y qué se necesita para eso? —Vamos por partes, y no nos apresuremos —dijo el diablo. —Ante todo soy una persona ordenada, y no me gusta perder el tiempo en vano. He aquí mi proposición. —Desde mañana serás rico, inmensamente rico, pero solo durante el día, por la noche, tendrás que volver a tu existencia anterior. —No ser ya don Juan, el magnate, sino simplemente Juan el carpintero. —¿Y tendré que trabajar también? —preguntó el desgraciado, temiendo que continuase en sus pesadas tareas y ya no muy contento del contrato propuesto por el demonio. —No, no —Pero tendrás que pensar. Y ya sabes que de noche es cuando se pasan revista todas las acciones del día. Trabajo por trabajo creo que preferirás este. —¿Y qué tendré que darle a usted en cambio? —preguntó el carpintero sin perder el respeto al desconocido, pero loco de alegría. —Absolutamente nada. No me tendrás que dar nada. Ya me servirás bastante sin darte cuenta de ello. —¿Aceptas mi proposición? —¡De mil amores! —gritó Juan lleno de júbilo. —Reflexiónalo bien —añadió el hombre negro reposadamente—. Mira que puedes haberte equivocado. Quizá la felicidad que ha de darte la riqueza no sea digna de cambiarse por tus desdichas de obrero, pobre cargado de familia. —Mira, también, que la fortuna trae grandes pesares para los que a ella llegan de pronto, y que no estás preparado para formar parte de la sociedad a la que ha de llevarte tu dinero. —No importa, no importa —exclamó Juan, temiendo que se le escapase la ocasión de llegar a la dicha tanto tiempo ambicionada—, concédame usted esa fortuna, que con ella sabré arreglármelas del modo para ser feliz. —Bien, te la concederé. Pero quiero darte una muestra más del desinterés de mis acciones. No trato de engañarte. Y te doy toda una semana de prueba. Si después de transcurrida te arrepientes de tus deseos, nada habremos hablado. Si persistes en tu intención, esa fortuna será tuya siempre. —¡Oh! —No cambiaré de opinión dentro de una semana ni nunca —dijo Juan—, deme usted pronto el dinero, y yo se lo agradeceré tanto cuanto más cuanto ahora me encuentro en la mayor miseria. —Pues bien, desde mañana estarás dotado de esa doble existencia hasta dentro de ocho días, al fin de cuyo plazo vendré de nuevo a verse —dijo el enlutado—. Serás rico desde las ocho de la mañana hasta la medianoche y antes de que Juan hubiese dicho una palabra desapareció. ¿Quién sabe por dónde? Dejando al carpintero con la boca abierta para contestar. Pero éste no se afligió por ello, giró sobre sus talones loco de contento y fue a acostarse, abandonando en el taller su obra aún no terminada. Toda aquella noche la pasó en una agitación extraña. El sueño huía de él, y mil visiones horribles lo atormentaban, haciéndose pensar cosas espantosas. Por fin logró dormirse cuando las primeras claridades del nuevo día comenzaban a penetrar por los vicios de la ventana. Cuando despertó era ya tarde, el sol se acercaba a la mitad de su carrera y, en su pobre habitación, se veía claro. Miró a su alrededor y nada extraordinario vio, salvo la ausencia de su mujer y sus hijos, que supuso estarían como de costumbre en el taller. Se vistió apresuradamente e iba ya a tomar sus herramientas para entregarse de nuevo a sus tareas, cuando el recuerdo de lo que había pasado en la noche anterior vino a causar honda impresión en su cerebro. ¿Era aquello, verdad? ¿Era solo una enojosa pesadilla? «Son locuras», dijo por fin sacudiendo la cabeza. «Mejor es que prosiga el trabajo». Pero apenas llegó al taller, se quedó mudo de asombro. Allí no estaban sus herramientas, allí no estaba su fogón, ni su mesa de carpintero, ni sus cepillos, ni sus formones. El almacén presentaba un aspecto tristísimo y desolado. Las cuatro paredes, blancas, manchadas aquí y allá, silenciosas y tétricas, Alineándose hasta el gran portón que daba a la calle, abierto de par en par, como la órbita vacía del ojo de un esqueleto, el suelo terroso lleno de virutas, de manchas de cora, de clavos mohosos inservibles, el techo lleno de telas de araña cubiertas de polvo, deshabitadas como el taller, antes tan lleno de ruido, de animación, de vida... Juan sintió un malestar indecible oprimiéndosele el, el corazón y se agolparon las lágrimas a sus ojos. Pero, por fin, recordando la promesa del demonio, sacudió sus pesares y salió del taller con paso firme. Caminaba empujado por una fuerza extraña sin detenerse, recorriendo casi toda la ciudad de extremo a extremo, hasta que ese mismo poder sobrenatural lo hizo detenerse a la puerta de un hermoso palacio, subir una gradería y penetrar al interior, como si fuese el dueño absoluto de tan valiosa finca. Al verlo llegar el portero se descubrió poniéndose de pie, lo mismo hicieron cuantos criados halló Juan en su trayecto, lo que lo asombraba cada vez más y de ese modo continuó recorriendo el palacio hasta que penetró en un dormitorio verdaderamente regio. «Esta es su casa», dijo entonces una voz, y el carpintero, aún más asombrado, vio surgir delante de sí al mismo enlutado demonio que se le apareciera la noche anterior. «Me he esforzado en guiarte hasta aquí, porque esta es tu mansión diurna». Y lo será por espacio de una semana por lo menos. Juan no sabía qué decir, pero al fin sus temores de que todo fuese un sueño le hicieron preguntar. —¿Y el dinero? ¿Dónde está el dinero? —Aquí, contestó el diablo abriendo un armario lleno de talecas de oro, aquí y en los sótanos del edificio donde encontrarás todo el que quieras. Juan no contento con mirar aquellas riquezas incalculables, las tocó, las movió, abrió un talego, luego otro, luego otro, y hubiera seguido así a menos que su protector no le hubiese dicho. Como necesitarás ropas mejores que estas, debo indicarte este otro armario, donde encontrarás cuantas prendas de vestir desees. Y diciendo esto, ante los asombrados ojos de Juan presentó el guardarropa mejor surtido que se haya visto jamás. Juan lo miraba todo, sin querer creer que era verdad lo que le confiaban sus sentidos, pero casi convencido ante aquella portentosa evidencia. «Y ahora me voy», añadió el diablo, «pero sin apartarme mucho de aquí». En cuanto me necesites, aunque no me llames, estaré a tu lado, aún más. Durante los primeros días guiaré tus pasos porque estarás algo ignorante en lo que resta tu nueva posición, y no quiero que hagas un mal papel. Y como de costumbre, el enlutado desapareció aún antes de que Juan hubiese pensado en contestar, dejándolo perplejo en medio del espléndido palacio. Así permaneció durante algo rato hasta que, al cabo, el recuerdo de su esposa y de sus hijos revivió en su corazón. ¿Cómo podré llamarlos? ¿Cómo podré verlos? se preguntaba. El diablo había prometido y cumplió. La misma fuerza que lo llevara a su nueva casa empujó su brazo hacia el cordón de una campanilla. Lo agitó nerviosamente y un segundo después se presentaba ante él un criado vestido con la mayor corrección. «¿Dónde está María?» preguntó Juan viendo que el servidor no rompía el silencio. «La señora se encuentra con los niños en sus habitaciones», contestó el criado, cuadrándose en postura militar creo que todavía no se ha levantado pero si el señor quiere iré a informarme sí, hágame usted el servicio señor de ir a informarse para avisarme enseguida se lo agradeceré mucho el criado dio muestra de asombro al oír tan respetuoso tratamiento pero después siempre correcto sin decir una sola palabra se inclinó ante el improvisado millonario y salió de la habitación. Juan aprovechó de esa circunstancia para cambiarse de ropa, aunque, admirado, casi no se atrevía a tocar aquellos magníficos trajes. Cuando el criado volvió estaba terminando de arreglarse. La señora duerme todavía. —Ah —dijo Juan—. El señor se viste hoy solo —preguntó humildemente el criado, pero con un ligero acento de admiración—. ¿No desea, señor, que yo lo ayude? Juan miró a aquel hombre ya anciano vestido con lujo de mirada leal y lenguaje esmerado y se dirigió con la mayor cortesía. —Muchísimas gracias. No se incomode usted. Le agradezco mucho sus atenciones. —Parece que don Juan no me conoce hoy —murmuró sonriendo ligeramente el criado—. Me trata de un modo extraño. En esto el carpintero concluyó de vestirse. —Hágame usted el servicio de conducirme a donde está María —dijo. La admiración del criado subió de punto. —Si yo me atreviese, si el Señor quisiera, creo que un médico podría servirle porque no sé lo que veo en el semblante del Señor que, que da a comprender que se haya enfermo. El ambicioso, comprendiendo por fin las sonrisas y las reticencias del criado, se miró a un gran espejo y viéndose vestido de tan extravagante manera no pudo menos que soltar una risa. El criado siempre correcto, pero algo pálido. Retrocedió hasta la puerta. En ese momento Juan lo miró y tal era la impresión de espanto que vio en su semblante que adelantó a él creyendo a su vez que estuviese enfermo. Pero el criado al ver ese ademán, para él amenazador, dio una vuelta, cerró la puerta de un formidable golpe tras sí y se puso en precipitada fuga por todo el palacio, gritando desaforadamente. ¡Está loco! ¡El señor está loco! Juan no se asombró por eso, antes bien, haciéndose audaz, abrió la puerta y salió también de su cuarto. Al pasar por los regios corredores, todos los criados que encontraba emprendían la fuga, como el que antes le había servido, pero el carpintero, lleno de estupefacciones, de susto en susto, se iba acostumbrando a aquellas peripecias, de modo que, Recorría el palacio sin preocuparse de la diserción general que causaba. Así caminó largo rato hasta que al fin se detuvo en el término de un corredor. «¿En dónde estará mi mujer?» se preguntó. «¿Quisiera encontrarla?» E inmediatamente después sintió la influencia de ese poder extraño que lo sacara de la carpintería en aquella mañana memorable que lo empujaba esta vez irresistiblemente hasta la puerta situada en aquel mismo corredor. Fue a ella, la abrió y se encontró en una habitación lujosamente aljada pero solitaria, muda. La recorrió con la vista, examinó los numerosos cuadros y esas mil insignificancias que se hallan en los gabinetes de las mujeres ricas, hasta que una puerta cerrada de amplias colgaduras de terciopelo llamó su atención. Alzó la cortina y vio un espléndido dormitorio alumbrado por la luz tenue y difusa que atravesaba los vidrios cubiertos de preciosas telas, muebles artísticos, tapices admirables y allí en el fondo un lecho majestuoso de madera finísima de cuyo dosel casi a la altura del techo Pintado con caprichosas alegorías, caían las colgaduras de raso en amplios pliegues y sobre cuyos bullidos colchones dormía una mujer. Se acercó el nuevo millonario de puntillas y cuando estuvo cerca, cuando hubo mirado aquellas facciones, no pudo contener un grito. —¡María! —exclamó—. La mujer lanzó un suspiro, se volvió en la cama, se restregó los ojos, miró a Juan como asombrada y dijo con acento de enojo. —¡Ah, sois vos, don Juan! ¿Qué tenéis que venís a despertarme tan temprano? Creo que no guardáis las consideraciones debidas a vuestra esposa. —¡Tan temprano! Si es la una de la tarde. Si estás acostumbrada a levantarte a las cinco de la mañana... —Y a esto ya más temprano, por Dios que debes estar loca, María. Además, me hablas de una manera tan extravagante que voy a convencerme de que has perdido el juicio. Ella le miró con asombro. Estuvo un momento silenciosa y murmuró por fin, como si no se atreviese a levantar la voz de miedo de que su marido hiciera con ella algún desacato. —Comportaros, Juan—. ¿Qué manera de hablar es esa? Creo que usáis un lenguaje digno solo de los obreros, de esa gentuza degradante que tanto despreciamos. Aquello era más de lo que el carpintero podía sufrir. Vamos, vamos, con mil demonios, déjate de hablar, disparate. Recuerda que tengo la mano pesada y que cuando llego a enojarme... Mmm, no me hagas acabar la paciencia... Ella dio un salto de la cama, cogió con la mano febril el cordón de la campanilla que prendía a su alcance y la agitó desesperadamente. Juan, con los brazos caídos, la boca abierta, los ojos más abiertos aún con el ademán de asombro más grande, contempló a su mujer, que lo miraba a su vez con gesto de terror y pánico. Por fin, la llegada de una criada puso término a la escena. Conducid a Señor a sus habitaciones, dijo María con voz desfallecida, conmovido sus nervios y la vista expresando aún el miedo más horrible, y señaló a su marido la puerta del dormitorio. El carpintero, agobiado por aquellos inesperados sucesos, salió casi llorando de las habitaciones de María, que se revolvió nuevamente en el lecho. Acomodó su cabeza en las almohadas y no tardó en volver a dormirse. Buscando en el sueño el olvido de aquellas escenas degradantes. A todo esto, Juan se encontraba de nuevo en su habitación. Entonces se propuso visitar detenidamente su palacio, en el que en medio de tantas emociones no había visto antes. Se componía la habitación de cinco piezas, todas comunicadas. El dormitorio, la biblioteca, despacho, el cuarto, de vestir, la salita de juego y un pequeño salón de recibo. En el dormitorio notó una puertecita cuidadosamente cerrada que debía dar sin duda al departamento de su esposa. Se acercó a ella y escuchó atentamente, pero no se oía nada. La punta era muy gruesa y debía estar cubierta de colgaduras del de otro lado. En cuanto a su habitación... Era más sencilla que la de su mujer, aunque no menos rica. Muebles de maderas finas, cuadros dignos de un museo de pintura, sedas, tapices, pintorescos, colgaduras espléndidas. Todo lo miró Juan atentamente. Aunque algo distraído, preocupado como estaba de la suerte de sus hijos, por fin, conociendo ya un poco la manera de componerse en el palacio, agitó la campanilla. Se presentó el mismo criado anciano que lo tranquilizó. No estaba todavía tranquilo o más bien más temeroso por las noticias que recibiera de lo que había acontecido en las habitaciones de la señora. Se mantenía a respetuosísima distancia. ¿Dónde están mis hijos? preguntó Juan bruscamente. El criado dio instintivamente dos pasos atrás. —Están almorzando —contestó con voz temblorosa. —Quiero verlos. —Imposible. Su haya les da al propio tiempo la lección de inglés y no quiere ser interrumpida. Juan hizo un gesto de disgusto. —¿Bien? —¿Y yo no almuerzo? —preguntó. —Esperaba la indicación del señor porque mientras el señor no lo dice, por no enojar al señor— porque quizá el Señor no tiene apetito, no servimos al Señor hasta que el Señor quiera. Y a cada una de estas frases iba dando un nuevo paso atrás. Pues la indicación del Señor está hecha, porque el Señor lo ha dicho y el Señor no se enoja. Y el Señor tiene hambre de doscientos mil demonios y el Señor quiere que los sirvan caramba y el criado dio un salto. Abrió la puerta, cuán grande era, salió casi corriendo, miró hacia atrás y, como vio que nadie lo seguía, se detuvo. Se secó la frente empapada de sudor y murmuró agitando la cabeza. —¡Está loco! ¡Está loco! ¡Decididamente está loco! Luego, algo más tranquilo, Volvió hacia el cuarto, sacó la cabeza por el hueco que dejaba la puerta entreabierta y preguntó sin abandonar su actitud de retirada. «¿El señor almorzará aquí?» «Sí», dijo Juan, adusto y se Todo marchó bien de allí en adelante. El carpintero almorzó como un príncipe, no en su modo de sentarse a la mesa, se entiende, sino en los manjares que devoró con apetito asombroso, y los criados iban ya perdiéndole el miedo. Al terminar, estiró los brazos, bostezó, se sirvió un nuevo vaso de vino que bebió de un sorbo como un buen gañán y dijo, «Quiero ver a mis hijos. Tráiganmelos al momento». Los criados se miraron unos a otros con gesto de asombro y el anciano, como más caracterizado se atrevió a murmurar. El señor conoce bien las costumbres de los niños. Esta es la hora en que dan sus lecciones de equitación y esgrima y no se hallan en el palacio. Llévenlos dos mil quinientos demonios, hombres inservibles. ¿Es esta casa o es asilo de dementes? Yo quiero ver a mis hijos, caramba. Nueva fuga y esta vez más pronunciada, se produjo en la servidumbre. Juan quedó solo. —¡Vaya, vaya, vaya! —exclamó sentándose y dando un gran suspiro. —¡Esta no es vida, esto es martirio! Y trató de dormirse cuando un criado se introdujo medrosamente y dijo, —En la portería hay un hombre que desea hablar con usted, dice que ha sido vecino suyo y que se llama Lucas que es curtidor de suelas y que el Señor es su amigo. Hágalo usted entrar. —Es que está tan sucio, ¿huele mal? —¿Ah, huele mal? Si es el oficio que tiene, que le obliga a andar con malos olores, que entre. El criado salió refunfuñando. Poco después volvió acompañado por un hombre fornido de gesto bondadoso a pesar de la barba descuidada y espesa que le cubría casi todo el rostro, y cuyo vestido miserable, y no oliendo a Rosa ni mucho menos, le daba un aspecto de infinita pobreza. En cuanto vio a Juan, se lanzó a él con los brazos abiertos queriendo abrazarlo sin duda, pero este puso entre su demostrativo ex compañero de infortunios y él, como muralla insalvable para el proletario, un rico canapé dorado que logró detenerle. El Hércules aquel bajó la cabeza, la alzó enseguida y mirando a Juan con expresión de reproche dijo, —¿Cómo se conoce que los tiempos han cambiado, que ahora ya no vas a pedirme una parte de mis miserables comidas para repartirlas entre tu mujer y tus hijos? —¿Cómo se conoce que ahora eres billonario y que yo no tengo un pedazo de pan que llevar a la boca? —¡Oh! —dijo el carpintero con acento de superioridad—, ¿cómo se atreve esta gente a venir a insultarme, a mentir ante mí tan descaradamente? —¡Buen hombre! Yo no te debo servicio alguno, yo no te he visto en mi vida. ¡Vete al diablo! —A él irás por desagradecido —contestó el hombre—, pero no es imposible. Tratas de engañarme, de hacerme creer que has cambiado, que has llegado hasta a olvidarte de mí. Pero eso es cruel, muy cruel. Mira, mi esposa se muere» mi hijo mayor ha huido robándome lo poco que tenía, el trabajo escasea de tal modo que no puedo ganar ni lo suficiente para comprar los remedios que mi mujer necesita y la miseria va acercándose, acercándose, cada vez más amenazadora y mis hijos que han partido su pan con los tuyos van a llorar como nunca han llorado, van a llorar de hambre» y el Hércules lloraba también. Juan se mordía las uñas por hacer algo, enojado por aquellas palabras que iban a turbarle con recuerdos de su pasada existencia en medio de la fortuna. «No sé qué quieres decirme. Vete al diablo, ganabán», exclamó por fin. «Creía que venías a admirarme y respetarme en medio de mi espléndida posición». Y a lo que vienes es a llorar miserias que no me importan y que no quiero conocer. Lucas lo miró fijamente durante largo rato y dijo después. Esos son todos los consuelos que me das. Te arrepentirás de ello algún día. Mira que al portarte así das pruebas de la más infame ingratitud y que esas vilezas no quedan sin venganza. Recuerda que has sido carpintero, y tan pobre que has necesitado mi ayuda que hoy me niegan la tuya, y que al negármela me condenas casi a la muerte. Recuerda que has sido un miserable, un obrero, un hombre oscuro, que trabaja día y noche para que viviese su familia como lo hacía yo, como lo hago todavía, que te has olvidado de los lazos de amistad que nos unían, de los deberes que tienes para conmigo, deberes tanto más sagrados cuanto que tu posición es hoy infinitamente superior a la que entonces y que todas estas iniquidades merecen un castigo. Juan el carpintero, no olvides jamás que eres merecedor de un castigo y está siempre preparado para recibirlo. Juan, inflamado de cólera ante aquellas amenazas, esperaba solo la coyuntura para contestar. Cuando Lucas guardó silencio, exclamó con el rostro encendido y temblando de enojo. —¿Y quién le ha dicho usted que yo he sido carpintero, señor atrevido? —¿De dónde se ha imaginado usted que he tenido necesidad de sus servicios para nada—? —¡Salga usted de aquí inmediatamente, o si no lo haré arrojar por mis criados! Y se sentó majestuosamente en aquel mismo canapé que le sirvió de falla contra los abrazos de su amigo. —¡Juan, mira lo que haces! —murmuró el curtidor, tratando aún de ablandar al carpintero. —Ya sabes cuánto te queríamos... Yo, mi mujer y mis hijos pequeños, del mayor nada digo, porque tiene el corazón de una hiena. Y hoy están en la miseria, ella se muere, ellos van a pedirme el pan que no puedo darles, el pan que me falta. ¿Qué podré hacer si me niegas tu ayuda? Y como el otro no se moviese todavía exclamó con furor, ¡oh! —¡No eras así en la época en que trabajabas de carpintero! Aquella exclamación hizo subir de punto el enojo de Juan, que señalando a Lucas la puerta exclamó. —¡Vil mendigo! Iba a hacerte una limosna, pero tu desfachatez que me crispa los nervios me obliga a arrojarte de aquí. ¡Vete! En hora mala y en diablo te lleve y guárdate... —De que yo vuelva a oír hablar de ti, pues entonces lo pasarás mal. Lucas, inclinada a la cabeza, se dirigió a la puerta con paso tembloroso, pero antes de salir miró a su amigo e, indicando el cielo con los ojos, exclamó. —Serás castigado por mal amigo, por ingrato y por negar tu ayuda al menesteroso cuando nadas en la opulencia no envidio tu suerte. Y salió. Cuando se encontró solo, Juan respiró. Aquella escena lo había disgustado hondamente y necesitaba descansar siquiera fuese un segundo. Así, pues permaneció a largo espacio, semitendido en el canapé, con los ojos entornados y la boca entreabierta. Un dulce atormecimiento iba apoderándose de él poco a poco. Cuando el recuerdo de sus hijos acudió de nuevo a su imaginación, no los había visto desde la noche anterior y desde aquella mañana deseaba vanamente abrazarlos, de modo que, sacudiendo su pereza de obrero en día de fiesta, agitó aún otra vez el cordón de la campanilla a cuyo sonido acudió el criado anciano. —Quiero ver a mis hijos —dijo Juan. El señor sin duda no ha mirado el reloj. —¿Y qué tiene que ver el reloj con mis hijos? —Es que son las cuatro y media de la tarde y los niños dan clase de natación en este momento. Juan lanzó un terno formidable que hizo estremecer al criado. —¿Y mi mujer? —preguntó. Acaba de hacer enganchar el carruaje para salir. ¿A dónde va? La señora nunca dice dónde va cuando sale. Está bien, váyase usted. El criado salió y Juan quedó paseándose agitadamente por el cuarto, por fin, queriendo huir de la obsesión que le atormentaba, tomó un sombrero, el primero que encontró a mano. Abrió el armario de los talegos acompuñado de dinero y salió de su cuarto, y cuando después del palacio dispuesto a errar, al acaso por las calles de la ciudad. Pero aparecía que del intento se hubiesen colocado en su camino todos los obreros amigos suyos en otra época, que lo saludaban con un «Adiós, Juan» que le erizaba el cabello y que no llegaban a palmearlo en el hombro por misericordia de Dios. En esto un carruaje pasó a su lado. Miró hacia él y vio a María que hizo detener inmediatamente el vehículo. «Subid, don Juan», dijo. «Tengo que hablar con vos». «Dale con ese tratamiento de cegar al obispo», exclamó Juan para su capote. Y subí al carruaje no sin admirarlo antes, contento de poseer tan vistosa máquina. En cuanto se sentó al lado de su esposa, los caballos arrancaron. «Cada vez más torpe», exclamó María, «¿Habéis subido al lugar que a mí me correspondía y me dais la izquierda?». El pobre hombre miró con asombro a su mujer, no comprendiendo mucho en aquella jerijonza. «Esta mañana», continuó ella, «Os habéis conducido como un cañán, pero estoy dispuesta a perdonaros si me prometéis no cometer ninguna atrocidad durante la comida de esta noche. ¿Qué comida? ¿Lo habéis olvidado? Recordad que invitamos ayer a nuestros numerosos amigos a un banquete con que yo festejo mi cumpleaños. —¡Ayer! —exclamó el carpintero, recordando que el día anterior trabajaba aún como un esclavo. —Sí, ayer— pero María no lo dejó terminar. «Sed sobre todo moderado. No comáis mucho, no bebáis mucho y hablad lo menos posible. De este modo creo que todo saldrá bien. Ya sabéis que la comida comienza a las siete en punto y que nosotros debemos estar antes de esa hora». Y haciendo detener el carruaje dijo brevemente «¿Podéis bajar? Yo tengo que hacer aún». Y Juan... De asombro en asombro, sin haber podido contemplar a sus hijos, sin reconocer a su esposa, bajó sin pronunciar una palabra, tan tambaleante como un beodo. -¿Qué demonio de pesadilla es esta? -murmuró por fin, sacudiendo a uno y otro lado la cabeza como para huyentar de ella las sombras que lo enloquecían. -Y. Triste y segijunto, sin mirar a nadie, sin ver nada, regresó a su palacio mudo y sombrío en medio del crepúsculo de la tarde, muy distinto de su miserable taller, alumbrado ya a esa hora por un vacilante candil, pero lleno de contento, que trae al obrero la proximidad de la hora del descanso, penetró en su habitación. Ya casi sumida en la oscuridad, se sentó en un diván y con la cara entre las manos recorrió en la memoria todos los sucesos de aquel día. «¿Dónde estarán mis hijos?» se preguntó al cabo en voz alta. «Quisiera saber dónde están mis hijos». Y una voz, para él ya muy conocida, contestó desde las tinieblas que se hacían más profundas cada vez. ¿Para qué quieres ver a tus hijos? Eres demasiado dichoso para que necesites verlos. Hoy almorzaban dando su lección de inglés. Más tarde estudiaban esgrima y equitación. Luego aprendían a nadar. Ahora pasean. ¿Y podré verlos? preguntó él ya familiarizado con lo potentoso. ¿Para qué? Dentro de un rato estarán comiendo, después dormirán. Sería incomodarlos. Por otra parte van a dar las siete a Arréglate para asistir a la comida. En aquel instante entró el criado anciano. La señora espera al señor en el salón, dijo, y salió enseguida. Un relámpago de alegría iluminó el semblante de Juan, que vio en aquel banquete una esperanza de contento. Así es que se dirigió al salón. María lo recibió con gesto de vinagre. Estaba vestido como un payaso. Aquello no se podía sufrir. ¿Era esa la manera de festejar el cumpleaños de su esposa? De veras que merecía ser un ganapán. Él se encogió de hombros y no contestó una palabra. Los convidados comenzaron a llegar, grandes señoras y grandes señores con vestidos lujosos y lacayos y criados, y se quitó mil monerías, mil adornacos, muchos besos de a la mano, a los pies, muchas cortesías inacabables, muchos cumplidos adocenados. Esto fue, en un principio... Luego la concurrencia fue formando grupos a cada uno de los que se hablaba mal del palacio o de sus dueños, excepción hecha de aquellos corros en los que se encontraban estos. Yo nunca he asistido a reuniones de esta especie, pero creo que todas son semejantes. Por fin se pasó ruidosamente al comedor, vasta sala alumbrada con profusión y adornada con gusto. Se comenzó a comer casi en silencio. Pero luego se sintió un ligero murmullo que poco a poco fue convirtiéndose en conversación general. Las treinta personas que rodeaban la mesa manejaban la tijera más mejor, pues como pertenecían a esa clase rica de la sociedad que es el escalón que une a la aristocracia con la plebe, no podían ver a los que estaban colocados en el escalón superior. Juan permanecía silencioso. Siguiendo las indicaciones de su mujer y comiendo lo menos posible, tanto que una señora gorda que estaba a su lado y que comía por veinte, no pudo menos que decirle —¡Qué desganado estáis, don Juan! ¿Por qué no coméis? —Porque no tengo hambre —contestó groseramente el millonario. —¿Y yo que había oído citar como un gran comilón estáis enfermo? —No estoy enfermo, pero María no quiere que coma mucho y no como. Dice que esas son cosas de los ganapanes. —¡Los ganapanes! —exclamó un caballerete pálido y escuálido que se hallaba al otro extremo de la mesa y que no había oído más que esa palabra. —¿Cuándo se borrará esa voz del diccionario? Justamente ahora, tomando por pretexto la falta de trabajo, ponen el grito en el cielo y reclaman protección de las clases altas amenazando con motines y revoluciones, como si ellos merecieran algo más de lo que tienen. Y no solo son ellos los que alzan la voz, sino que también hay algunos de esos obreros, de esos almaceneros y mercaderes o carpinteros y peones de mano enriquecidos que los ayudan en sus tareas desquiciadores. Eso, y no más faltaba. Juan, que había oído atentamente ese discurso, se puso rojo, luego pálido. Miró irritado al hombrecillo calvo y dijo con voz sorda que poco a poco fue adquiriendo sonoridades extrañas. «Vamos a ver, señor mío, ¿qué es lo que tienen de menos esos hombres enriquecidos de ayer?» y esos gañanes y mercaderes, esos peones de mano y carpinteros que han trabajado toda su vida para adquirir una fortuna, que tienen de menos que los que son ricos porque sus padres lo fueron como si dijéramos por la casualidad, sin que haya hecho nada para conseguirlo, sin que lo merezcan muchas veces? ¿Es usted más que yo, que he adquirido mi fortuna como no quiero decírselo y que ayer tenía que trabajar hasta medianoche para que mi familia no se muriese de hambre? Yo no tengo vastos conocimientos, no sé hablar como un letrado, pero puedo comprender las acciones de los hombres y creo razonable la conducta de aquellos que protegen a los cañanes. Nosotros... Que no pertenecemos a la aristocracia, que no pertenecemos nunca a ella porque más que lo queramos, ¿a qué prestaremos ayuda y apoyo? ¿A quién? ¿A los que nos odian porque nos despreciamos? ¿A los que odiamos porque nos desprecian? ¿A nuestros superiores o a los que están más abajo de nosotros? Ayudemos a los que nos necesitan pasajeramente, a los que pasan por nuestro lado sin mirarnos siquiera, y cuando los hayamos servido se reirán de nosotros. Prestemos apoyo a los que lo necesitan siempre, a los que, cuando pasamos cerca, se hacen a un lado para dejarnos libre el camino, aunque no nos quieren bien ahora. Tendamos nuestra mano al proletario y tendamos en él un esclavo, esclavo por su voluntad, siempre agradecido, sumiso, siempre. Yo lo ignoro todo, ya lo he dicho. Mis palabras no pueden ser más que vulgares, pero no importa. Además no pretendo defender a las clases pobres, porque no hago caso de ellas. Pretendo que nos defendamos a nosotros mismos, quiero decir, que cuando las masas se levanten». No sean enemigas nuestras, sino que hagan el tiro más arriba. Eso está en nuestro interés, en nuestro egoísmo. Ayudemos a los pobres, y ellos nos respetarán cuando llegue la hora de las represalias. La mayor parte del auditorio se puso a reír. María, roja como una amabola, hacía vanamente señales a Juan para que se callase. El vejete calvo... Tomó la palabra. ¡Bravo, bravo! Salvo algunas correcciones de que es susceptible vuestro discurso, salvo la ausencia completa de originalidad que en él se nota, podía pasar por una pieza oratoria de primer orden. El carpintero, picado por el aire sarcástico y el acento punzante que usaba el hombrecillo, exclamó fuera de sí sin poder contenerse, ¿Es usted un imbécil? El vejete se levantó verde de rabia, tiró furioso su servilleta sobre la mesa, no hizo caso de la silla que cayó rodando y gritó, «¡Miserable aventurero! ¡Hombre de baja estofa! Si no fuera por mi posición os pediría cuenta de vuestros insultos, pero no merecéis ese honor». —Si no lo merezco, ¿a que viene a comer conmigo, imbécil? —gritó Juan, lanzándose sobre él. Y antes de que hubiera podido impedírsela, tal atropello echó por tierra al hombrecillo y comenzó a darle de golpe de tal suerte que, cuando se lo quitaron aquel cuerpo casi transparente por su blancura, parecía un cadáver. La comida terminó tumultuosamente, todos se retiraron uno tras otro casi sin saludar a nadie, temerosos aún de que les tocara una parte de los golpes, y ambos esposos quedaron frente a frente, él temblando de ira, ella cargado los ojos de reproches. Se miraron un instante silenciosos, y María iba ya a desatarse en una reprimenda terrible cuando el reloj del comedor abandonando comenzó a dar las toce. Apenas oyó Juan la primera campanada, una fuerza extraña hizo presa de él. Se sintió arrebatar por los aires y al dar en la iglesia vecina la última campanada de la hora de los aparecidos, se halló en la carpintería, solitaria y oscura. Allí, vuelto a su vida anterior, Pobremente vestido, con la barba desarreglada, el cabello largo y enmarañado, las manos callosas lleno de fatiga. Miró el taller abandonado sin un rumor, sin un crujido de las maderas trabajadas antes, sin el chisporroteo del hogar en que se hacía la cola, sin la canturia monótona de su mujer que hacía dormir a los niños en la alcoba contigua. Todo triste solitario, tétrico. Las tinieblas lo rodeaban por todas partes y parecían crecer a cada minuto y al par crecían las sombras en su espíritu en otras épocas feliz y descuidado. Entonces pensó. Estaba en la obligación de pensar, de asistir nuevamente en su imaginación a todas las acciones del día y a pesarlas todas, su criterio del miserable, no con su criterio de hombre rico. Volvía a ser el proletario, pero conservaba el recuerdo de su vida en medio del esplendor. Y pensaba. Pensaba en sus hijos abandonados a manos mercenarias que ya no podían sentar sobre sus rodillas que casi no le conocían, que no le amaban por tanto. Pensaba en su mujer, convertida en gran señora con hábitos de duquesa que lo trataba de torpe a cada paso, que no le amaba tampoco, que vivía lejos de él, más lejos que si estuviese en el polo opuesto, a pesar de que vivieran en la misma casa Recordaba a su María de otras épocas tan sencilla, tan buena, tan amable, y la comparaba con aquella otra María tan altiva, tan orgullosa, tan fría, en medio de su fastuoso palacio. Pensaba, pensaba sobre todo en que su corazón iba también endureciéndose por culpa de un orgullo de billonario. Pensaba en el pobre Lucas arrojado por él solo porque le había hecho recordar los servicios que le prestara en su antigua miseria cuando era Juan el carpintero. Y pensaba también en su egoísmo cuando quería proteger el conjunto a sus ex compañeros de dolores solo para que no volvieran a sus armas contra él. Ese no soy yo, exclamaba. Que me vuelvan lo que me han quitado, que me den el amor de mi esposa, el cariño de mis hijos, el recuerdo de los beneficios que me han hecho, el agradecimiento que me falta. Que me quiten lo que me han dado de más, el egoísmo, la dureza de corazón, la ruindad de sentimientos, oh, me han engañado vilmente quitándome por un poco de oro. Todo lo mejor que poseía. «Yo no te he engañado», dijo una voz en medio de la oscuridad. «¿Te atreves a decirlo? No te he dado más que la fortuna que ambicionabas. Has endurecido mi corazón. Duro es el oro. Tu corazón se habrá contagiado. ¿Me has quitado el amor de mi esposa? Es falso». Tu esposa misma te lo quita sin necesidad que yo me entrometa en ello, pero, si ese te falta, con dinero podrás adquirir otros. Mis hijos se olvidan de mí por tu causa. Tienen otras cosas más importantes que hacer que acordarse de ti. ¿Acaso lo mereces? Eres rico, pero ellos, aún tan niños, son ya más ilustrados que tú, por lo general... El hombre que sabe desprecia al ignorante. ¡Me has hecho egoísta! ¿A qué me culpas a mí? De lo que no he hecho. Tus millones y tu orgullo te obligan a ser egoísta, a mirar a tu yo engrandecido y a respetarlo tú mismo. No soy culpable de ello. Pues si el dinero es quien hace cosas, así, tómalo, llévatelo. Ya no lo deseo. ¿A qué desearlo si es la causa de todos mis males? Ahí tienes la prueba. De que no he querido engañarte. He puesto como condición que estudiaras tu nueva vida durante una semana. Deja transcurrir siete días más y el encantó cesará. Yo quisiera que cesase hoy. Imposible. Has aceptado mis condiciones y debes conformarte con ellas. La voz cayó. Y aunque Juan volvió a hacer numerosas preguntas, no obtuvo contestación. El silencio más profundo reinaba en el taller abandonado. Y el carpintero se entregó a este monólogo hasta que al fin, el cansancio y el sueño lo rindieron. Maldita sea la hora exercable en que quise verme rico deseando una felicidad mayor que la que tenía. Enme aquí, más pobre y miserable que nunca, pues me falta lo único apetecible, el cariño de los niños, de los míos, que es tan suave y tan dulce como el calor del hogar que nos reunía por la noche. ¿Por qué deseamos siempre lo que no poseemos creyendo en nuestra locura que en ello está la felicidad? Vida espantosa, fortuna que odio. Juro no ver a persona viviente hasta que vuelva a mi alrededor ante mi anterior estado. Juro permanecer en mi habitación hasta que pueda venir durante el día a mi humilde taller y trabajar en él hasta el caer rendido para no sufrir otras decepciones que desgarren mi corazón. cuando las primeras luces de la mañana fueron a quebrarse en mil chispas en los instrumentos de acero de la carpintería, cuando las sombras de la noche abandonaron hasta el último rincón del taller, arrojada de allí como el postre baluarte por la luz vencedora, cuando en la ciudad todo era bullicio y animación, Juan despertó de su profundo sueño. Resolvió su vista espantada por el taller lleno de tablones de virutas y de herramientas y dio un gran suspiro, como si se librase de una pesadilla horrible. Estaba en su casa, rodeado por objetos bien conocidos. Podía creer que todo había sido un sueño. Sin embargo, no convencido todavía, fue de puntillas hasta la alcoba y vio en ella... Durmiendo tranquilamente A su esposa y a sus hijos tan amados Esto es mejor Dijo suspirando y volvió a su ruda tarea Lucas, el curtidor Su amigo más querido Entró en el taller Y Juan le contó sin callar una palabra Todo su horrible sueño Cuando llegó a la escena con él Tuvo el Hércules y exclamó ¡Ah! —¡Si hubieras hecho eso! —¿Qué? —preguntó Juan—, hubiera sido yo más rico que tú con todos tus billones. María, que supo el cuento, rió hasta destornillarse y los niños, soñándose ya a cargo del haya inglesa, se reían de ella mandíbula patiente. De allí en adelante Juan no soñó ya con que el diablo le daba fortuna, y todos fueron felices en medio de su pobreza. Con lo que termina la historia. —Es un cuento bastante entretenido —dijo Arturo—, pero usted nos no pinta más que una clase de ricos. —¿Es verdad? —contestó el anciano—, pinto solamente lo malo. Conocemos todos la otra. ¿Para qué retratarla, pues? Quiero creer que la mayoría es buena. —¿Es usted optimista o pesimista? —preguntó Luis—. No sé lo que es eso, pero en mi camino la mayoría de los hombres pobres que he encontrado ha sido buena, la mayoría de los ricos mala. ¿De veras? Sí, señor. ¿Y está usted contento con su suerte? Sí, porque soy feliz y porque la felicidad llega pocas veces con la fortuna. La máxima es trillada, dijo Arturo. Sin embargo es verdadera, pero aquí tenéis otra menos vieja que la anterior y tan cierta como ella. Si quieres ser feliz, no ambiciones. Si quieres no ambicionar, compara tu suerte con la de otros y te verás menos desgraciado de lo que crees. Fin